Ocho alumnos de las unidades Saltillo, Torreón y Norte obtuvieron resultados sobresalientes durante la prueba del Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL enero-junio 2019. El EGEL es una prueba de aprendizaje estandarizada y especializada por carrera profesional, cuyo propósito es identificar la medida en la que los egresados de licenciatura cuentan con los conocimientos y las habilidades esenciales para el inicio del ejercicio profesional en todo el país. La Dirección de Planeación, en coordinación con la Dirección General de Educación Superior Universitaria, adscrita a la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP Federal, impartieron el Taller Fortalecimiento a la Excelencia Académica para funcionarios y directivos de la Universidad Autónoma de Coahuila. El rector Salvador Hernández Vélez destacó que una de las acciones que deben seguir las instituciones de educación superior es el fortalecimiento de la excelencia educativa para el beneficio de las y los jóvenes en el Estado, así como de los sectores social y productivo. Como parte de las actividades que conmemoran el Día Nacional de Protección Civil, se llevó a cabo un simulacro de incendio en el edificio de la Facultad de Ingeniería, en Ciudad Universitaria Campus Arteaga. Durante el simulacro participaron más de 30 alumnos de las facultades de Ingeniería, Sistemas, Arquitectura, Odontología y Medicina, que forman parte de las Brigadas de Lobos al Rescate, y cuentan con la capacitación para la atención de situaciones de riesgo. El simulacro de incendio se realizó de manera exitosa gracias a la respuesta de los universitarios y brigadistas, así como del personal de la Coordinación General de Extensión Universitaria, Protección Civil Universitaria y de los planteles del campus. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, presentó la solicitud de ampliación al presupuesto para la educación superior. En reunión con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la propuesta incluye el recurso para cumplir con la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza superior que establece la reforma a la Constitución en materia educativa. Además solicitaron un incremento del 3% real sobre la tasa de inflación al presupuesto ordinario, así como la reactivación de los fondos Extraordinarios de Educación Superior para el 2020 y la revisión integral a los fondos de pensiones de las universidades. A 47 años de su creación, el Instituto de Ciencias y Humanidades, licenciado Salvador González Lobo de la Universidad Autónoma de Coahuila, se consolida como un plantel que brinda educación media superior de calidad. Para la celebración, se entregaron reconocimientos a docentes de plantel por sus años de servicio y se realizó una convivencia con alumnos y docentes. Vinculación la Facultad de Trabajo Social firmó un convenio con la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social para continuar con las acciones académicas de vinculación y de movilidad. La Red 40 está formada por escuelas y facultades de 23 estados del país y entre sus objetivos se encuentran fortalecer la academia y consolidar la licenciatura y el posgrado en trabajo social a fin de tener mayor incidencia en los organismos de desarrollo social del país y un mejor posicionamiento de los profesionistas en el mercado laboral. Con el objetivo de brindar a los padres de familia herramientas que les permitan mejorar la comunicación con sus hijos, la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González Turno Vespertino invita a participar en el Cuarto Congreso de Padres de Familia, Escuela y Familia, Educar para la Vida que será los días 4 y 5 de octubre. Para más información, acudir a las instalaciones de la escuela, ubicada en la calle Cuauhtémoc y Calzada Francisco y Madero, frente a la Alameda, en el centro de Saltillo, o a través de los teléfonos 844-412-1469 y 844-412-9921. La Coordinación de Unidad Torreón y el Instituto de Investigación para el Desarrollo Integral de la Mujer Universitaria convocan a participar en el conversatorio Universidad Unida para Erradicar la Violencia hacia la Mujer el próximo 29 de octubre. Está dirigido a estudiantes, profesores e investigadores de las diferentes facultades, escuelas, centros de investigación y comunidad en general de la comarca lagunera para que participen con la presentación de propuestas o resultados de investigación y erradicar la violencia hacia la mujer. Más información en el teléfono 871-729-3221 con el jefe del Departamento de Investigación y Posgrado, Raúl Rodríguez Vidal.